En la playa en la vereda No sé ni lo que tengo Pero si lo que me queda Verás que todos quieren tener moneda Los que quieren sorprender Ya casi no quedan Apelan a tener una vida mejor Lo siento porque yo voy a todo motor Y perdón si te parece peor Pero el más bueno de todos También fue un poquito cabrón No me pida más Si me quedo con los míos No tengo que cambiar de lugar No me pidas que me quedes si Y luego me echará. No quiero que me hates más Quédate conmigo y mira mi verdad es lo que yo digas y no voy a escuchar a nadie más Más valdrá el camino que tomes que el premio final Pero eso en el cole no te lo aprenderás jamás ¿Qué va. Dime cuántos quedan De la gente que te dijo que no te preocupara porque se fueran La vida es un arma que apunta contra ti Tú decides quién esa pistola lleva y tú verás La vida es un dibujo que tú decides colorear Si la dejan blanco otros la quieran rayar Al final tú eliges con qué color pintar Yo Digo mucho ya así me queda Sé que muchas veces de las cosas que te digo no son tus problemas, realmente no son las monedas Sino que su brillo muchas veces, la visión te ciega Sé que hay veces que no llega. para eso da la mano de uno, de varios colegas Si no te levantarás con todo, no viniste aquí solo, para estar haciéndote el bobo No me pidas más, si me quedo con los míos, no tengo que cambiar de lugar No me pidas que me quedes si y luego me echará no quiero que me ates más Quédate conmigo y mira mi verdad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 Come on, come on.